Más o menos medio millón de dólares es lo que asciende, más de 2.000 operativos que estamos en distintos lugares. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas intermedias. ¿no? Eh, el, es muy difícil la detección y ellos mismos lo, lo ratifican cuando vemos, eh, me, eh, por ejemplo, gente que introduce en forma personal por las fronteras, caso Perú, por ejemplo. ¿no? Por rutas terrestres, ¿por dónde es el ingreso? Rutas terrestres normalmente es Perú. Perú es uno de los eh, que se ingresa justamente y también la Argentina con algunos eh, medicamentos que sí son falsificados. ¿no? Ese es el tema. En caso de medicamentos se procede a la incineración total, no no hay eh, ninguna certificación, nada todo por daño a la salud, lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, todas se destruyen. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, alertó sobre los peligros para la salud por el comercio informal de medicamentos en el país, como la venta de fármacos y suplementos alimenticios de contrabando falsificados, adulterados o vendidos en condiciones que no garantizan seguridad o eficiencia. El impacto desde el punto de vista económico significa... Una afectación a nuestra industria farmacéutica boliviana, a nuestros laboratorios, en un 20%, hasta un 20% del volumen de sus ventas. Y en lo que respecta a la afectación al sector importador, al sector distribuidor mayorista, que cumple con toda la legalidad de la norma boliviana, la afectación también de un 20%. El tráfico ilícito de medicamentos no solo afecta a Bolivia, sino al mundo en general, afectando no solo a la economía de los países, sino a lo más importante a la salud de los enfermos y sus familias. Es urgente una ley, es urgente la reglamentación, pero además es urgente la conciencia y la sociabilización de este, de, esta, de este peligro, de este riesgo. Necesitamos que nuestra población esté bien informada. Necesitamos todos ser parte de la solución a este grave problema. Importante tomar conciencia, pues no se trata de ropa de contrabando. En donde lo peor que podría pasarle es que se le destiña una camisa, se le rompa el pantalón o se abran los zapatos. Se trata de sustancias que usted toma con la esperanza de mejorar su salud y que tienen el riesgo de no hacerle efecto y descontrolar su enfermedad. En el peor de los casos, le podrían causar una intoxicación o hasta la muerte. Debería tenerse un banco de drogas oncológicas que se adquiera a... Proveedores, sea importadores o fabricantes de productos oncológicos legalmente establecidos en el país, con ellos se evitaría el contrabando y se tendría un excelente control de calidad. Quienes ingresan los productos de forma ilegal, les conocen o directamente no les interesa lo perjudicial que esto puede ser para la gente, pues afecta a sectores vulnerables como pacientes con cáncer y niños. Se ha evidenciado de que por cada 10 farmacias legalmente establecidas, eh, 3 a 4 eh, corresponden eh, a tiendas de barrio que, que no son legalmente establecidas y que eh, se expenden medicamentos, eh, por ejemplo, que, que se necesita pues una receta médica, ansiolíticos, analgésicos, que, que son muy peligrosos para el consumo humano. no en el contexto internacional y de acuerdo a datos de la Organización Mundial para la Salud, OMS, en 2009 una operación de cinco meses de duración coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en China y siete de sus países vecinos en Asia Sud Sudoriental se incautaron 20 millones de píldoras, frascos y sobres de medicamentos falsificados e ilícitos. Se detuvo a 33 personas y se cerraron 100 puntos de venta al por menor.